Estimados amigos, bienvenidos al curso de Introducción a Quirófano. Este curso les permitirá obtener las nociones básicas de esta práctica quirúrgica. Soy el doctor Fernando Ascoitia, profesor de la Universidad Anáhuac México Norte, y estoy seguro que les voy a ayudar a encontrar la mejor puerta de entrada a la sala de operaciones. Durante muchos años como profesor de cirugía y como cirujano he observado que los jóvenes médicos y las enfermeras y los no tan jóvenes también se han alejado de una correcta, cuidadosa y sistemática técnica aséptica que los haga eficaces en su trabajo en el quirófano, ya sea realizando algún procedimiento muy sencillo o de extrema complejidad este curso está dirigido a estudiantes médicos y enfermeras que tienen que realizar labores dentro del quirófano un área que como ustedes bien saben requiere procedimientos y conductas muy singulares que tenemos que realizar y qué tal parece además que se nos han ido olvidando en nuestro curso Vamos a sentar las bases de una correcta y cuidadosa técnica para desempeñarnos como miembros de un equipo quirúrgico. Pero revisaremos con buenas razones y sin fanatismos aquellos puntos que deben de caracterizar a esa persona que hace las maniobras de manera correcta. Y entiende la importancia de hacerlo de esa manera para distinguirlo de aquel que por ignorancia o por negligencia, toma con ligereza la manera de vestir el uniforme quirúrgico, de ponerse los guantes estériles o de lavarse las manos en el quirófano. Espero este curso le sirva de apoyo en su desarrollo laboral, ya que al terminarlo, quienes trabajan con usted seguramente notarán la diferencia y se sentirán seguros por colaborar con una persona que sabe actuar en una zona tan especializada como lo es el quirófano. Bienvenido a la comunidad Anáhuac. ¡Te esperamos!